Lo que vamos a hacer es. ¿Cómo? ¿Lo delido? Sí, sí, lo delido. La Aurelia, vamos a hacer que la. la, la... Déjame ¿no? Estos son efectos especiales de la tecnología que nos llegaron desde Los Ángeles de la semana pasada Estos efectos son para ser Spider-Man, y Jones, Nos han enviado por... Cuatro millones cu de correo electrónico este hilo rojo, vale El pues, pues, Aproximadamente 50% de nuestro presupuesto 12.300... Millones de, de dólares De florines <risas> Por favor, <¿tapos, risas> pre pregunta... ¿Por qué tiene mis gafas? Mi primer Espera, no tus gafas son mías. Estos son. Eh... Somos el equipo técnico. El equipo técnico. Son, son. Es que ahora no hay son luces, luces, entonces. <risa> son los groupies. <risa> son los groupies del rodaje. Pero también somos el equipo técnico. también. Bienvenidos amigos al rodaje de la d 2. La segunda entrega de esta apasionante aventura de esta trilogía. Nada, estamos hablando aquí, no sé. Nada. Complicada y compleja en nuestro ámbito normal. Bien. Eh. Estamos con el señor David Pérez, que es el papel de... Del hombre de Sí, del hombre de Háblenos sobre su filosofía. Eh, he encontrado 1137 calvos por la calle. Tenemos que verlo, ver, verlo venir. Ahora te... Hola, ¿qué tal? <risa>